¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a los conjurados. Ya estamos aquí en la sobremesa casi casi de una plática con Ernesto Aguilar, mejor conocido como Jordi. Gracias Erika. Él es regidor de la bancada de Morena en el Ayuntamiento de Puebla. Esta plática ya estaba planeada porque obviamente hemos conocido los buenos números que ha entregado eh, eh, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera. Fuimos a su informe. La verdad es que tuvo mostró músculo político, como le dicen. Y vaya, y vaya que el gobernador Luis Miguel Barbosa aplaudió su, su labor como alcalde. Le, le, ante todos, lo calificó como un político inteligente, eh, eh, capaz. Y bueno, que es su amigo personal de hace 20 años. Bueno, fue una cosa así de mucho papacho y, y, y, y de mucho amor en todo el seto de convenciones. O sea, estuvo como bonito, la verdad. O sea, y las imágenes que nos mostraban, pues, eh, eh, parques no eh, rescatados, calles, en fin. Obviamente, siempre, siempre en cualquier gobierno debe de haber una voz crítica. Claro. Debe de haber... No, obviamente debe de haber un, una, una parte que diga oye, pero falta esto, falta esto esto no me cuadra esto y pues para esta labor pues tiene que hacerlo morena en la ciudad, ¿o no? creo que sí, pero es un poquito más amplio todavía, más Erika, amplio un poquito más, bueno, Hay bienvenido más mi muchas Claudio. gracias Erika, como siempre es un gustazo estar aquí contigo en tu programa pues yo te tengo que Eres invitar una arch, dicen los, los millennials <risas> oye, pues, te Buenas tengo noches, que quitar, a todos. porque si no, o sea, Jordi, no, no, no pela, o sea, Jordi, ¿qué, qué onda? No, no vamos a caer en provocaciones, aquí vamos a estar <ríe> todas las veces que mi amiga Erica bueno, nos invite conste. para platicar con los poblanos, para platicar con ustedes, para hablar de netas. Ella me dijo, hoy por la tarde dijo, en este programa eres libre, hasta en eso, ¿no? Conocida. Ajá, la conocida <ríe> la frase. No, pues sí, no, pues es que, eh, oye, cuesta trabajo cuesta el trabajo de uno decir algo así con mucho, con mucho orgullo ¿no? no mucha eh, responsabilidad y mu mucha responsabilidad ¿no? compromiso y pues, compromiso claro. con tu trabajo compromiso con lo que te este, desempeñas pero la verdad es que Erika, te hemos seguido y pues aquí ha venido de todo de chile, de raja y de mole y a todos les das apertura ¿y, ¿Y eso tú lo, qué sabor eres? yo soy de los dulces eso la, la parte relleno de... de fresa eso vámonos con un toquecito de mezcal Mejor todavía, porque aquí apapachamos a nuestros invitados, ¿eh? Hay vino, vino tinto, hay refresquito, hay agua, hay té, hay cafecito, hay, hay, hay mezcal, entonces pues aquí, ¿no? Aquí nos apapachamos a todos. A ver, pues, ¿cómo viste Ernesto Aguilar Jordi, regidor de Morena? ¿Cómo has visto esta ciudad tras este primer año de trabajo? Obviamente de un ayuntamiento del PAN, que es oposición a Morena. ¿Cómo tú lo ves? ¿Y cuál es el trabajo? Porque esto también hay que señalarlo. El trabajo que ha hecho la bancada de Morena desde esa trinchera. ¿Ha sido difícil? Eh, bueno, pues porque, por ejemplo, entre el gobernador y el alcalde, pues se llevan a todo, ¡Ah, ¿no? Grandes brojos. O sea, dices, ¡ay, qué padre, ¿no? Sí, que se por supuesto. Ahora. Vamos a va, vamos a este lado. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar y cómo ves la ciudad? Bueno, primero decirte, Erika, que nosotros nos toca ver eh, a la ciudad como es, en su naturaleza exacta. Hace unos días, mi maestro Rodolfo Rivera Pacheco ¿no? mostró un estudio demoscópico, es decir, datos duros de cómo percibe el ciudadano a este gobierno y pues los datos no son buenos esto es la realidad y eh, como que no son buenos, yo, yo leí la columna porque también Rodolfo sobre. colabora es, con es, nosotros es, es, también y sacamos su columna pero pero te lo pregunto pues para que informemos al auditorio claro porque es lectura obligada para nosotros por supuesto. Rodolfo, ¿eh? y tenemos la responsabilidad de hacerlos como servidores públicos tener eh, una visión clara de cómo la sociedad nos ve porque tú, como los gobiernos tienden de repente a engañarse a, a creer en su, en su eh, mercadotecnia política a creerse que todo está bien que no está nada mal y que todo va a miel sobre hojuelas, pero cuando hay un estudio demoscópico que te muestra la realidad, que te dice, así están viendo los poblanos a este gobierno, pues encuentras que van cinco puntos de julio para, para acá, así lo dice el estudio, ¿Cinco puntos qué? abajo su aprobación y cinco sube su eh, desaprobación, es decir, vienen a la baja, vienen a la baja y no es para menos, mira, eh, a ver, a ver, esos datos importantes, a ver, entonces Rodolfo Rivera Pacheco saca una encuesta, las que él acostumbra hacer un estudio del BEAP y a ver, ¿cuál es el número? 28 puntos su desaprobación en el caso de, eh, perdón, ¿Sí? sí, su aprobación mira, mira, mira, estamos aquí constatando es que, es que aquí Jordi no tiene una, bueno, súper asistente que está aquí en todo la verdad es que tenemos un equipo de trabajo que sí, está siempre verdad, haciendo, sí hoy está con nosotros Carlita, pero en casa y desde oficinas estamos trabajando para los no, claros, además Carlita, oye, muy guapa Carlita, sí, arreglada sí, bien sí, sí. y todo, como se equivocó de es, color hoy pero... es que viene vestida de azul, sí. pero, no, pero, eh, pero pero es azul rey, o sea, no vale. pasa nada, no pasa nada. El tema cuando eres servidor público te tienes que olvidar de colores, tienes Así que servirle es. a la población. Y hoy el gobierno que se ve, estamos evaluando el, el dato duro de un es. estudio muestra Ajá. que viene a la baja el gobierno de Lalo a su primer año. Hay que decirlo, en su mejor momento estar perdiendo cinco puntos es mucho. Eh, los expertos no lo di. Por cierto, tengo el permiso del maestro Rodolfo Rivera Pacheco para hablar de su encuesta. Le, le hablamos por teléfono, le dijimos, "Oye, maestro, puedo citar tu, tus datos." Y me dijo, "Ahí están. Son para los poblanos, queríamos hacer el estudio, queríamos hablar de la realidad." Así tenemos la oportunidad también de seguirlo escuchando. Okay. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la aprobación entonces que tiene? 28%. 28%, es o, decir. O sea, men, o sea, ve, no 38, no. Perdón, perdón, 38 puntos. 38. Es así, 4 poblanos. Ajá. De 10. De 10, 4 poblanos. Aprueban su gobierno. Aprueban su gobierno y 6 no, no, no aprueban. Esa es la realidad. Esa Ay, es el está número. muy alto. No, muy alta la desaprobación. Sí, también está la contraparte, ¿no? La desaprobación. ¿no? Que Ajá. Ahí Porque una cosa es la aprobación y otra cosa es desaprobación. 29 puntos en la desaprobación. Es decir, eh, eh, me parece un estudio muy responsable, muy crítico, muestra las dos partes, pero ha venido perdiendo cinco puntos este gobierno, y esa es la realidad. Y la preocupación mayúscula que tienen los poblanos, a eso lo dice el estudio: el estudio dice 6.7, casi siete poblanos de cada 10 perciben una ciudad insegura. Y el dato del ENSU está todavía en peor para él. Ay, bueno, eso sí, porque, bueno. Qué ciudad no está insegura ya hoy. En día? No, bueno, o sea y, también, y, o sea. Ni un... Pero esta no, es, es decir, los poblanos perciben la ciudad. Uh -huh. De cada 10 poblanos, 9 perciben una ciudad insegura. Esos son los datos. No no, no es mi percepción, es la percepción claro. de un estudio demoscópico y de las encuestas del Ensu claro. que retratan la realidad y que pues por supuesto que justifican el despliegue mediático que, que tuviste y que todos los poblanos vimos al cual ya no le gusta esta parte ya no les gusta a los poblanos que se derroche que por una parte este eh, gobierno esté pidiendo prestado que quiera más dinero pero por otra parte derrochando eh, el dinero a los poblanos ahí vimos un despliegue impresionante para poder eh, empoderar una figura un proyecto político que no está entregando resultados estamos sin rumbo y sin resultados Esa es pero cuál la... derroche eh, todo el despliegue publicitario que tuviste y el que salió en redes sociales, revistas programas, la misma revista que lo califica uh -huh. es impresionante, digo habría que contrastar eh, la encuesta de, de maestro Rodolfo con, con este resultado, porque uh -huh. si anda entre los mejores con esta aprobación los sandales, los ah, bajos. es que también a nivel de encuesta Ahí le voy a decir a Lalo Que me, que me eche la mano Porque, sí. ajá, este Ah, mira, me dice que ya me puso aquí A ver, cómo está el dato Es que hay una encuesta, hablando de encuestas De que comentan que está Entre los primeros Siete mejores alcaldes Del país Esta encuesta Que, ay, este, ¿dónde me la pusiste Lalo? No, no, no ¿No? ¿No? No me la pusiste? Ah, no, no, que me espere. que, que Ahorita lo está consultando porque pues también está chambeando y está haciendo varias cosas. Pero esto sí, nada más ahorita me, me acuerdo de, del, del nombre, o, ahorita me lo dicen, pero entonces, a ver, ¿por qué crees? Porque entonces entramos a un, a un despliegue de cifras, pero a ver, tú estás en un lugar privilegiado, tú estás en el Cabildo y tienes acceso a información muy fácil, mucho más fácil que el resto de nosotros. Por supuesto. A ver, ¿por qué crees que, eh, basándonos en los números de Rodolfo Rivera, que yo le creo, siempre le he creído a Rodolfo, este, haya este, este bajón en cuanto a la, a la aceptación del de alcalde? Mira, primero creo que gobernar una ciudad, una de las ciudades más importantes de, de, de México, de nuestro país, no es una tarea fácil. Y luego eh, conocerla, conocer su territorio, conocer todos estos contrastes que existen, eh, creer que, que Puebla ciudad solo es palacio municipal y que no existen las 17 juntas auxiliares con una cultura, con una forma de ser, actuar eh, con problemáticas pro, eh, propias. Eh, hay más de 50 unidades habitacionales, tenemos la unidad habitacional más grande de América Latina, eh, la, Margarita, la Margarita, con una dinámica impresionante. ¿no? Viven muchos poblanos ahí y hay que atenderlos. Eh, y de repente, eh, si no tienes bien la visión global, de que tienes que administrar, a todas y todos los poblanos de diversos, y, y ser incluyente en esta forma de gobernar pues de tarde o temprano te, se te va a generar el boquete, y hoy eh, hace unas horas a partir de que me invitas hago un pequeño ejercicio siempre, me gusta tener el, el, la sensibilidad de escuchar cómo están los poblanos eh, viendo su ciudad y hablé con cuatro expresidentes auxiliares, les decía ¿cómo estás? ¿cómo sientes? ¿cómo están las cosas acá? y también con los actuales me dio tiempo de platicar, y la obra pública en las juntas auxiliares es nula, nula totalmente, la obra pública está varada, hoy te ponía un ejemplo de lo que está pasando aquí en la 25, vine hace dos semanas a hacer mi trabajo de territorio, a escuchar a algunos poblanos, y la obra estaba arrancada, hoy que regresamos, que veníamos para acá, la encontramos en las condiciones. La obra pública está barata. ¿no? Vemos en el informe que hay 300 calles, pero cuando lo lees a detalle te das cuenta pues que no se trata de eso. Cuando vas, como bien dice Erika, no, a los datos duros de cuántas calles están en el plan de obras, que es el documento formal, pues no encuentras esas 300 calles. Y luego le ves con, que es como letra chiquita, por decir la analogía. Mm -hmm. Pues que no son 300 calles, son el equivalente en metros cuadrados, o sea, como si fueran las calles. O sea, si haces calles de 10 metros, pues hay hasta 3000, ¿no? Te das cuenta que no es cierto, que es un dato duro. Hay otro dato duro, en el informe habla de créditos de 25.000, dice que otorgaron 25, eh, muchos créditos, ¿no? ¿Cuántos créditos ahorita me van a pasar el dato? Y la realidad es que no es cierto, el ayuntamiento no dio todos los créditos, los dio una banca. Un banco dio los créditos, uh -huh. lo que hizo el ayuntamiento fue, eh, y estaba haciendo, es pagar los intereses de ese crédito. Es decir, el ayuntamiento no prestó a los poblanos, a estos micro y, uh -huh. y medianos empresarios, pagó los intereses. Pero esa es la realidad, esos son los datos duros de lo que ellos pusieron y es de lo que aparece en papel. Tú puedes pedir el plan de obras, a transparencia, para que te digan, oye, me puedes dar el plan de obras y ahí buscar a ver, ¿dónde están las 300 calles?, uh -huh. ejemplo, habla de Construyendo Contigo y ahí especifican 50 millones de pesos, 120 calles que por reglas de operación no deben ser superiores a 100 metros, ahí dice, ¿eh? eso es lo que están uh -huh. reportando, Pero como contraparte encuentras, igual lo que están reportando, más de 4 millones y medio de pesos en botanas, refrescos, ¿no?, galletas, que a los poblanos les duele escuchar esa realidad… Y cuando caminas las calles, cuando te das cuenta que no hay obra pública en las, en las colonias, en las unidades habitacionales, en las juntas auxiliares, cuando platicas con expresidentes, presidentes, le digo, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te están atendiendo? ¿no? Pues te dan este resultado. Y esto es lo que se nota, pero revisas números. Mira, cada acción del gobierno, Erika, debe estar georreferenciada. Nosotros nos hemos cansado de pedir eh, el plan de obra. Hay un presupuesto, ellos dicen que no hay lana hay un presupuesto federal importante que se le manda a los eh, ayuntamientos, se llama el fism para el, el municipio, es un fondo de infraestructura social municipal, Tres, más de 340 millones de pesos para hacer obra de infraestructura social municipal. ¿Sabes cuánta, cuántas obras con carácter educativo realizó este gobierno en este año? ¿Cuántas? Cero. No hay ninguna aula construida, no hay ninguna obra de infraestructura social, que vaya destinada directamente a educación. No construyeron una aula. Hay solicitudes de bastantes poblanos, presidentes auxiliares, que pidieron: Oiga, nos hace falta. Te, te, te puntualizo una, eh, San Miguel Espejo, una comunidad indígena. Oiga, tengo una prepa, vamos a regresar a, a pandemia, queremos una, una eh, aula. No fue posible. Y así hay. Y en materia educativa nos dimos a la tarea de revisar el plan de obra, a ver, a ver qué vamos a hacer. O sea, van a hacer un domo, un comedor ¿no? para, para los niños, de jardín de niños prima, primaria si va a haber algún laboratorio, no se va a construir un laboratorio. No, no hay un domo, no, no hay una biblioteca, no hay oh, infraestructura en materia educativa. Y las reglas de operación prevén. ¿eh? Ahí están 344 millones de pesos que, como dice nuestro coordinador, no se han podido gastar. La obra pública está varada. El informe, si tú lo revisas, te, con mucho gusto te lo hacemos llegar, pues no tiene hora. No hay, y no tiene por otra cosa, no les dio tiempo. Esto que decían, que tenían, venían con, con, con experiencia, que sabían gobernar, en materia de obra pública... O sea, ahí está tu revisa, el apartado que tiene que ver con, con obra pública y no ha podido o ser, uh -huh. 344 millones que no se han podido gastar a ver Jordi, también había otros, otros programas por ejemplo Médico en Casa ¿no? Uh -huh. este, este programa también para las mujeres este es pro, pro mujer, algo así Este hay... hay eh, este, para, para la, la, las empresas, son seis, son seis programas que tiene el, el, el alcalde y que dice que los piensa mantener y robustecer. Entonces, a ver, a mí sí me gustó, por ejemplo, el médico en, en tu casa, ¿no? O sea, es o sea hay, hay, hay cosas que sí las veo novedosas y que sí están funcionando y que la gente quería. Por ejemplo, las estancias infantiles también, ¿no? Este... Eh, eh, hay, hay, hay cosas buenas también por supuesto que hay cosas buenas pero, ver, pero, hay, pero hay cosas interesantes hay cosas que solo son este, a pantalla a las, hay cosas que sí son reales y hay cosas que a no ver, las a ver cuáles son las reales y cuáles son Mira, las pantallas fíjate y por, porque más lo dije, se lo dije a la secretaria es el que lo voy a reconocer tenemos una secretaria Sochi que es la secretaria de servicios públicos que anda trabajando intenso a la secretaria me la encuentro en asumietra, en espejo, en las juntas auxiliares. Es más, eh, lo digo con respeto, ni parece de la bancada a la que pertenece. Eh, la, ¿Por la, qué? Porque la señora trabaja. trabaja, la señora <risas> trabaja y no simula y anda ah, y sí. está pendiente. Oye, pues hay que entrevistarla, la voy a entrevistar. No, por favor, invítala a Sochi, ahí está Sochi. Lo dijimos, lo hice en mesa de trabajo, en comisión. Reconocí el trabajo de nuestra secretaria de servicios públicos, que además lo hace sin distingo de partidos. Eh. Mira, ah. esa esa mañana frente a ella y en una mesa de trabajo eh, eh, reconocimos su trabajo porque no todo está mal ni todo tampoco está bien claro. este cuaderno es bastante simulador y, y muchos de los secretarios traen una soberbia pensando que el puesto es para toda la vida y que no son eh, empleados de, de los ciudadanos porque soy empleados esa es la verdad, tú pagas mi sueldo ¿no? y tengo que desquitarlo y, y la secretaria Sochi le abras a las 7 de la mañana y te contesta Wow. a las 9 de la noche y si no te contestaste en una reunión de trabajo la verdad al principio decía, será cierto hasta que empecé a ver a su gente de verdad, me la encontré vamos, le hablé permíteme darle un refresco a tu gente eran las 3 de la tarde, estaban cambiando luminarias, estaban poniendo el alumbrado público hemos hecho algunas gestiones ciudadanas porque hay que decirlo a todos los poblanos, hay que decirles el presupuesto no es de ellos eh, ...el presupuesto es del pueblo... ...es dinero de los ciudadanos... ...y ellos tienen la responsabilidad... ...de, de, de recibir la solicitudes. Claro. ...es constitucional... ...su derecho de petición... ...y Xochitl hace bien su trabajo... ...anda en chinga... ...anda en chinga atendiendo... Eh, ...cambio de luminarias... Eh, ...me pidieron... de una escuela había ahí, ...les dejaron una montonera uh -huh. de, de, ...de basura y le hablamos, hoy secretario, ya. son padres de familia, eh, le hablamos a las 3 de la tarde, a las 5 y media de la tarde, estaba mandando evidencias, le dijo, oye, ya me hablaron los padres de familia para agradecerme, ya está el resultado. Wow. Y eso, de verdad te lo digo, pocos pocos secretarios, de no felicidades. Existen. No, hay que decirlo, son. hay que decir hay cosas que están a bien, ver. hay cosas que... Eh, a ver, Jordi, a ver, a ver, ¿cuáles son las obras... Así bien, los programas que están funcionando y cuáles son las pantallas, La, lo que es pura pantalla y que no hay nada de cierto en eso. Mira, yo te quiero decir algo, yo creo que no le dio tiempo, el despliegue del de, de, de presupuesto no le dio tiempo al corte. Hay un error metodológico desde mi punto de vista para ese informe, eh, eh, eh, me parece que en algunos casos hicieron el corte al mes de julio, obviamente no les dio tiempo de ejercerlo, ahora mismo FISM que son 344 millones de pesos, si este informe incluyera esos 34 millones de pesos, pues estaría interesante, donde están 120 millones, nosotros en una mesa de trabajo le dijimos al secretario de infraestructura, hay 344 millones, habían, le habían mandado originalmente 240 millones de pesos, era uh -huh. lo mismo que en la administración pasada en el último año revisado, le mandaron un complemento de 60 millones de pesos más, y habían 344 millones con los que la verdad pensaban hacer puras calles cuando les dijimos, no, pero estas son las reglas de operación, este es un presupuesto para atender a la pobreza, así si lo dicen las reglas de operación uh -huh. no estas son las obras, acciones que se tienen que a caminar. ver, pero, a ver, vuelvo a mi pregunta, o sea, porque eh, recordemos, una ciudad, la operación de una ciudad es, es un monstruo entonces, sí. a ver, ayúdanos en esto Jordi, repito ¿cuáles son las cosas que se están haciendo bien? enumérame Tres. Yo creo que en materia de curiosidad. Y enumérame otras tres que dices esto es pura faramaya, esto no está funcionando. O sea, a ver. Claro, con mucho gusto, mira, este, porque además este tema tenemos que reconocer lo que está bien hecho, pero también hay que poner el dedo bueno, Ay, bien. claro. quién está trabajando. Ale, Ale Cañedo. Ale Cañedo. Ay, ah, mi no. vida, claro. Todos, todo pueblo todo lo quiere. Fíjate con Alejandro. Chameador. Alejandro Cañedo tuvimos la oportunidad de caminar con la feria de la gordita. En una junta auxiliar indígena. Y ahí estuvo a su despliegue, sus dos directores, su director de turismo, trabajando de la mano con nosotros con los indígenas, tuvimos una verdadera fiesta del pueblo con la Feria de la Gordita, y ahí buscamos como, como se podía, atendimos eh, hicimos ruedas de prensa eh, fue una fiesta del pueblo un verdadero carnaval, estuvo? Eh? no bien él, él me atendió personalmente me dijo, su, eh, está su director, el director Huerta que estuvo de la mano trabajando con yes, nosotros para okay. que las cosas salieran muy bien yo creo que Cañedo es, eh, del, de verdad creo sí. que es de lo mejor, junto con, con Xochitl, ahí están los dos, dos. Eh, híjole, me cuesta trabajo el tercero, vamos no, a ver no, si me lo, me wow, no manches me, me, me cuesta mucho trabajo eh, a, habría que verlo, sobre todo, mira, te quiero decir, me parece, en el caso de Matías, me parece un hombre prudente con mucho oficio político pero se lo he dicho hoy, lo he dicho en meses de trabajo, lo dejaron flaco le dieron eh, alrededor de 44 millones de pesos ¿A, a, a, la, a la Secretaría de Bienestar es decir, la Secretaría encargada de la pobreza le dejaron muy poco presupuesto y está haciendo con lo que poco que tiene, está haciendo un trabajo respetable. Okay. He visto la atención de sus directores, eh, eh, tiene gente de experiencia ahí, pero tiene muy poco presupuesto. El FISM, yo mañana, mañana es mesa de trabajo, la, mañana es su comparecencia, a las 9 de la mañana vamos a preguntar si le redireccionaron algo del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Para atender, eh, ahí cada año el FISM emite, por reglas de operación, un eh, informe anual de la pobreza, que evalúa cómo está la pobreza en, en Puebla. Por ejemplo, un dato que duele a Puebla. Hay casi o alrededor de 10.000 poblanos que viven en, pies, en, en piso de tierra. Es decir, no tienen un piso firme, esa es la realidad. ¿Y qué crees? no se lo hizo una sola acción para ellos no pudimos atender, no se pudo bueno, no pudimos, no, nosotros lo señalamos desde el primer día eh, mm -hmm. que teníamos que generar algo para esos eh, más de 10.000 mil poblanos que viven en condiciones precarias, no tienen un piso firme, ¿no? todos los días pero, me, pero sí me parece que Matías y, y ya, siempre le digo ya, ya no voy a defenderte secretario porque luego lo andan madreando ahí internamente <risa> Porque Ya, eh, te va Moros a Morena. Morena. A ver, no, a no, quién, pregunta, a ver, tres, ver, no, no, no, o, sea, o sea que dices por favor esto no, tiene ni pies no, cabeza no, sea, ni es posible que sean secretarios? Bueno, a mí, en lo personal, lo he dicho, eh, para mí para personal que la obra pública no, no, no, tenemos, pública nula. no, no, no, es nula. ¿Quién? Eh, ¿Quién es el encargado eh, de la obra pública? Vélez, el secretario no, A mí en no, no, me arroja números, no, le ha dado tiempo, no, arroja no, no, no, no, eh, alcanzando, logrando las expectativas que los poblanos esperaban de él. Yo solicité desde hace mucho tiempo el, el, el Plan Anual de la Pobreza, no, no me han podido contestar. no bueno, si aquí no te han, han podido constar imagínense a uno, sí, le, eh, solicitamos cómo estaba el FISM, cómo venía gastándose, dónde están esos 344 o sea 000? la obra pública mal tache, sí, qué eh, otra, me parece que el tema de la, la, la seguridad no, no, no, no me agrada que los poblanos no se sientan bien, creo que podemos hacer mal, me, me, mejor las cosas, creo que habría que reforzarlo qué padre que entregaron pero es patrullas. que les dejaron las patrullas chatarra <ríe> por cierto, las repintaron <ríe> <ríe> las repintaron, ya, ya Ahí está Ricardo Juárez y Carla Hernández, este, los do, dos periodistas que ahí sacaron, que repintaron las patrullas, quién sabe, no pues está bien no, bueno, pues. Que, entonces que no son cuesta. nuevas yo me imagino ah, que van a llegar ah, ya, o sea que no eran las nuevas no eran las nuevas, las repintaron, pero bueno, es lo que dicen los periodistas deben tener un fundamento ahí, yo estoy seguro que si van a llegar, pues, ahí están las facturas, ¿no? Sí. ahí están sí, las facturas era. yo quisiera que esas 300 patrullas de las que hablan ...les tocarán mínimo tres para jugar a la Junta Auxiliar... ...desafortunadamente se quejan en el, en el norte de la ciudad... ...seguridad H... ...no está... ¿Qué mal, otra... No, ...no me gusta... ...bueno la sí seguridad. La, la, la seguridad ...es un contigo, tema, contigo. es un tema que hay que trabajarlo... Coincido ...los tres contigo. niveles de gobierno hay que meterlo... ...terrible mira. la seguridad... ...mira, hoy la buena noticia hay es que decirlo... Oye, ...mira, eh, me, me platicaban vecinos... ...oiga, este regidor, acaban de pasar el comandante en Balsequillo casa por casa, o negocio por negocio diciendo, oiga, estoy a las órdenes el robo a que se acaba de elevar, por favor, estamos a la otra wow, primero me da gusto pero luego me preocupa, porque pues ojalá y no fuera solamente en Balsequillo en ¿no? uh -huh. Balsequillo eh, yo estoy claro. seguro que ellos levantan la voz, tengo muchos vecinos ahí. Otra área que dices por favor, o cambien al secretario o cam oye, por cierto bueno, es que tengo muchas preguntas, a ver pero acabame de responder este, Jordi a ver, dame tres que dices no, por favor. Eh, te voy a quedar, a ver, uno, uno, uno y uno, uno. Bueno, uno, uno, está uno, bien, está bien, dos y que dos, nos vamos, vamos con dos y vamos. dos. Dos buenos, turismo y este... Servicios públicos. Servicios públicos, ajá, con Sochi y bienestar con el secretario sería el tercero bienestar, me parece que está haciendo algo digno, sí, y sí creo que lo dejaron en los purititos Muy huesos bien. al secretario Va. ¿no? dos se que, que nada, o sea ponchados obra pública y seguridad me parece Va. que los resultados que los poblanos esperaban, eh, no son no, yo creo que Puebla merecía más, había una alta expectativa a ¿verdad? ver, yo es algo que te quería yo preguntar desde que yo estaba en el informe dije, esto yo se los tengo que, pre te que preguntar, a ver este, ¿cómo es que haces tú esta crítica? Es ácida tu crítica, ¿no? Y, y, y empiezas así, ¿no? Diciendo la aprobación de. No, bueno, es que, un estudio demoscópico, no, no es mi percepción, sí, es un estudio. Sí, sí pero, sí, eh, eh. pero tú, tú lo vienes aquí a comentar a la entrevista. No, por supuesto. Y tienes razón, o sea, pero espérate, es que voy, voy para allá, espérame. Dices, no, de 10 de, de poblanos, pues. Cuatro nada más lo aprueban y los otros seis no. Pues es alto, o sea, ¿no? Están los números preocupantes. Pero tu gobernador de tu partido dice que le da gusto que esté gobernando eh, Eduardo Rivera, alcalde del PAN. O sea, le da gusto, y lo dijo y lo reafirmó. Y le, o sea, le puso palomita a todo, y que cuente con él y bla, bla, bla. ¿Cómo es desde la oposición escuchar esto? Bueno, primero, es decir, el gobernador eh, gobierna para todos. Él eh, tiene claro cuál es su trabajo. Eh, cuando se gobierna, se gobierna sin distingo de partidos. ¿no? Lo mismo hacemos nosotros. Fíjate, eh, en la política pensar que los ciudadanos toman un color u otro, no, el ciudadano, el, el ciudadano común y corriente el, eh, no está pensando en colores, está pensando en resultados, en servicios públicos, en ser atendido. Y esa es la realidad, ¿eh? va un día y emite su voto porque es un derecho, pero el gobierno tiene que ser así, tiene que, mm. se tiene que gobernar sin distintos partidos, el 40, 60% de nuestra gestión habría que checar... O sea, fue eh, un acto que de, de gobernanza, No de es, gobernanza, gobernanza, es gobernanza, es gobernanza, mira, nosotros hemos trabajado eh, en comisiones, por ejemplo, con Manolo Herrera, que me parece un, un, un trabajo, es pues, pues, el del PAN, pero ha ejercido la gobernanza con nosotros, hemos caminado, mucho de lo que salió en el área de economía salió eh, por unanimidad, le aportamos nosotros ¿no? un granito de arena, él tuvo a bien siempre invitarlo, le hemos discutido eh, cada punto de acuerdo y hemos caminado con él en unanimidad, ¿eh? en materia de, de todo lo que tiene que ver con economía y turismo, Uf, tenemos cosas. un montón de comentarios entonces voy con el auditorio a ver porque en este programa es, son muy importantes el invitado y los comentarios son lo más importante a ver Isa Navarro Raúl Flores Noemí Echeverría José de Jesús Galindo Laura Cruz juntos haremos historia se llama te mandas ah, saludos muchas sí, gracias dice José Serrano sí, León Casa de Movimiento 4T también te está viendo eh, Noemí Echeverría dice éxito y que siga trabajando para los poblanos, confiamos que la transformación seguirá en Puebla eh, José Serrano saludos al regidor Ernesto y por ampliación a los regidores y regidoras de la coalición Morena PT Noemí sí, vuelve a comentar es importante que de los datos reales que eh, quieren maquillar en uh -huh. el ayuntamiento. Esto no tiene rumbo uh -huh. ni buen camino. Saludos, regidor Jordi. Gracias. Por cierto, eh, de la encuestadora nacional que eh, considera, que está eh, eh, Eduardo Rivera, entre los primeros siete mejores alcaldes del país, es Mitowski. Ya me, me echó aquí la mano de nuestro productor, que siempre está sobres, y como dices, es que es Millennial. <risa> es Millennial, por eso es pero bien fregón dice Muy Maye Alarcón eh, y, y Maggi Morán, dice hasta un ciego puede ver todo lo que se ha gastado en publicidad, caray dice, eh, Casa del Movimiento 4T, desde Casa del Movimiento 4T, mandamos nuestros saludos al regidor Ernesto gracias, las, yo, un abrazo. Eso. el Tigre por... está viendo también, nos está viendo a Chihuahua, quién será el Tigre Raúl Flores, saludos Licenciada Erika, tiene usted un invitado de lujo Ay, pues aquí Muchísima. puros de lujo Hombre, Gracias. el tigre dice Saludos regidor ¿Quién es? El, ¿Quién es? es un seguidor, un seguidor de ah, un tigre Es un seguidor okay. 4 Ah, ah por cierto, te está comentando Dice, un gran invitado, es momento De desenmascarar a Lalo Rivera Y qué, me, y qué mejor que el regidor Ernesto Órale, ah, bueno. oye, pero es que A ver, es que Eduardo Rivera no es cualquier alcalde O sea es el aspirante a la gubernatura por el pan, o sea sí, pero no hoy, hay otro ¿eh? pero hoy es alcalde y se tiene que poner a trabajar mira, eh, te voy a decir un rubro que le ha dolido a los poblanos, el tema de las multas, no, 300% más eh, se ha eh, hecho un gobierno recaudador no, eh, sangrando el bolsillo de los poblanos con evidencias, eh. el día de hoy una vecina de San Jerónimo Caleras con mucha frustración me decía, regidor, no puede estar pasando esto yo lo había escuchado en noticias, eh, no, no me estacioné mal yo pagué mi parquímetro, ya se llevaron eh, mi placa, ya me multaron no estoy mal parada, no es justo, no es el dinero de las placas de verdad te lo digo, mira acá está en ver, está, está que, la multa, que la, está la, la multota multa, la multa. está las. la multa, es de hoy, es de hoy, bueno, ahorita todos está, los días si pasa, es, lo siento, ajá. Eh, creo que es el, el tema que, que más le ha dolido a los peruanos, esta, esta política recaudatoria donde no importa cómo vayan a obtener el recurso, han sangrado a una ciudadanía que está saliendo de una pandemia, a la clase trabajadora, ha sido todo un desastre esta eh, acción de gobierno llamada parquímetros. De verdad te lo digo, he platicado con vecinos eh, de, de, de Carmen, eh, eh, platiqué también con empresarios, también le están quedando mal con el tema de los parquímetros. Prometí no tocar el tema, por ellos vamos a hacerlo en su momento, en su, en su tiempo. ¿Por qué no tocar el tema? Porque ellos me lo pidieron, me dijeron, no nos están cumpliendo. Aguanta, vamos quién, a, quién no lo está. Eh, la encargada de los parquímetros, ¿no? Ay. Y, y, y bueno, la constante queja Ay. diaria, diaria, diaria de esta política recaudatoria, este gobierno recaudatorio de derecha que no le ha importado la pandemia, más que recaudar, recaudar, todavía no sabemos en qué se va a gastar ese dinero eh, que está recaudando, porque el tema no era una cuestión de movilidad, no que eh, no era diseñar una política de movilidad, el, el tema es esas multas. Y lo señalamos, eh, eh, Erika, lo señalamos desde el primer día, ya había multas. Oye, pero a lo mejor la, la, las multas te están como muy caras, o sea, sería, a mí el sistema de multas, a mí sí me ha gustado, te voy a decir por qué. O sea, no no el que se multe, sino a la organización, a la movilidad del centro histórico. Yo para ir al centro histórico tengo que ir seguido por mi trabajo. Híjole, la verdad era un dolor de cabeza ir a la nota en los estacionamientos. Y ahorita llego y sí puedo estacionarme. O sea, y lo, hay veces en que me tardo 15 minutos o hay veces me tardo dos horas. Y me, a mí me ha funcionado. Ah, claro. Digo, qué maravilla, y gasto cinco pesos. Y yo digo, qué padre. Sí, fíjate que quisiéramos que esa fuera la constante. De verdad, es que esto que tú me dices, uh -huh. yo quisiera escucharlo a diario, es que, quisiera escucharlo ajá, es que mi, mi vivencia como claro, ciudadana claro, que voy es otra. Claro, pero, pero piensa en el, en el docente... ...que trabaja en la zona... ...hoy las tarifas... ...de, los, eh, de las pensiones... ...están por el ...ya no hay pensiones... ...porque la gente prefiere meterse a los estacionamientos... ...que es montado el, ...el tema de orden o de organización... Eh, ...creemos que la norma se debe aplicar... ...el problema es cuando es injusto... ...lo que me decía hoy... ...doña Lupita Rojas... ...a, a quien le dije que por favor... ...hoy escuchara el, el programa... Eh, a su esposo... ...Mauricio Castillo... Ahorita, eh, este, ...me decía... De verdad, de verdad, no infringí, no toqué la raya como me dicen, y esa es la constante, uh, el, de, el, el detalle. Y la hicieron ir dar vueltas, fue de un lugar a otro, porque nadie le podía resolver una queja. Es decir, no hay una área de atención al cliente. De verdad, tú vas y te, te pido, a la cola donde están eh, formados, y vas a encontrar la constante. Es, Son injustamente sancionados injustamente eh, multados donde parece que lo que menos importa es una política de movilidad, ¿no? una acción que debería ir encaminada a, al beneficio pero se quejan los que llegan, los que viven se quejan de los parquímetros, se quejan de las ¿verdad? multas, de las sanciones ¿verdad? no es, las es que las que... sanciones son muy elevadas no, a mí me dolería uy, pero el alma pagar una multa yo, de yo, yo te aseguro mira, hagamos un ejercicio, de alguno de los que nos está escuchando ha sido multado y sobre todo el tema es injustamente porque okay. eso es lo que está doliendo, es que es la que duele a los poblanos eh, los poblanos hoy son más exigentes, lo dije en el programa uh -huh. pasado es una sociedad que ha aprendido a defender sus derechos que ya no aguanta tanto los errores del gobierno y, y cuando un gobierno recaudatorio como este empieza a hacer de la suya es la sociedad se empieza a voltear de verdad se le empieza a voltear y creo que eh, si tendríamos que decirlo creo que uno de los graves errores que ha cometido este gobierno es saber eh, está mal implementado ¿eh? y mira yo no estoy en contra de los perfiles el problema es la implementación ah, okay. los, los ciudadanos uh -huh. se quejan de no sabían o se encontraban banderolas que decían una cosa otras decían otra que, que si la primera era gratis o la última era gratis bueno traían un desorden tremendo, los poblanos, los que vivían ahí no sabían, todavía hay un grupo de manifestantes, por cierto, tenemos todavía una reunión pendiente con ellos y también con los empresarios para platicar del tema, que yo espero que, por eso me gusta venir con Erika, que cuando tocamos un tema, volten a verlo. Y de eso se trata, de eso se trata, de poner el dedo en la llaga, porque el que ¿no? el, el que debe ganar con estos ejercicios es el ciudadano. De El ciudadano. José. José Ruiz te está mandando saludos. Gracias, Morena sí Puebla, dice, desde Morena sí Puebla mandamos nuestros saludos al regidor Ernesto, sabemos de su labor en las Juntas Auxiliares. Daniela Rivera Vivanco nos está viendo. Daniel, Daniel perdón, sí, sí, pues sí. Daniel, sí, se me fue ahí en la onda. Eh, Faustino Reyes, Leticia Pérez y Daniel te comenta, envío un muy cordial saludo y abrazo al regidor. Muchas Jordi. Gracias. Sí, eh, salvando a la nación. <risa> wow, no ¡Ven nomás el nombre! ¡Qué fuerte! En el informe de Lalo Rivera solo se mintió a la ciudadanía con falsos datos. Sí, eh, venía maquillado. Venía. De, de Puebla News, a ver, ¿qué nos dice de Puebla News? Dice, ¿dónde quedó esa promesa de campaña de médico en tu casa para todos los ciudadanos? Pues sí pues se implementó y ya llevan un montón, llevan tres mil consultas hasta la fecha. Bueno, esos son los datos que nos que nos pusieron y hasta con fotos y todo. Dice fue una promesa que no está sucediendo. Dice Gaps Puebla, eh, Claudio Matamoros, Ulises Ansures, profesor Jordi. Espero poderlo verlo como presidente municipal. Guau, <risa> wow, nadie podría hacer este trabajo mejor que usted. Tiene mucha experiencia y empatía. No, pero hay que puntualizar algo. Mucho de lo que le está pasando a este gobierno tiene que ver que están pensando en otra cosa. Tenemos una responsabilidad hoy y la responsabilidad es aquí compromisos en este momento, y yo creo que este gobierno tiene que ponerse a pensar que tiene que gobernar, bueno, que le faltan dos años todavía, y, y dos años parecieran mucho, pero en realidad es poco. Ya vamos a hablar de mi uh -huh. propuesta, tenemos una propuesta que creo, yo creo que ya los ayuntamientos no pueden seguir siendo los perros de gobierno de tres años, no caso el tiempo, y no tendría por qué hacerlo, pero eh, creo que eh, él fue electo para gobernar esta ciudad y debe hacerlo, debe estar centrado en esto, por supuesto que coincido contigo, ¿no? se visualizan como el candidato, el, el futuro gobernador, yo creo que no, los números dicen otra cosa, lo que yo veo en territorio es otra cosa, el, la aprobación para Morena a nivel nacional, local, es alta, y, y tenemos con que vamos a recuperar eh, la transformación de pueblo, vamos a defender a Puebla, vamos a recuperarla para los ciudadanos se van a acabar las multas se va a acabar eso de sangrarle los bolsillos a los poblanos en una crisis económica, me parece muy insensible de parte de este gobierno estas multas Carla e -E L. Hernández, saludos te me está mandando Antonio eh, Pineda, Ay. muchas gracias por tu trabajo en Juntas Auxiliares te dice eh, muchas gracias mi Toño dice Pilar Barrera nos está viendo Barrera eh, Maggie Morán dice este regidor sí sabe de humildad y te está aplaudiendo Pilar Barrera comenta el FIS ¿m? dice Fondo de Infraestructura Social Municipal a ese de que hemos hablado dice no se utilizó para combatir la pobreza las calles eh, no quitan el hambre no cubren del frío a la gente pésimo el ejercicio del gasto por parte de esta administración Eliezer Ortega, Anthony Pineda, dice, uy, te dice, ¿eso qué significa? Dice, solo tres dependencias, se está preguntando. O sea que son buenas, pues es que yo esto te, te lo pregunté, ¿cuáles son las mejores sí, sí, y sí. cuáles son las, preo, las peores? Bueno, y él comentó este dice Fila, eh, pilar dice saludos al regidor Ernesto un luchador social que sí, incluso gracias. ha invertido para llevar bienestar a comunidades alejadas es un honor contar con gente comprometida muchas en gracias. un cargo como el suyo muchas gracias eh, vamos a tener que invitar a todos nuestros eh, a todos tus seguidores oh ¿no? pues no van a caber aquí Antonio Pineda Patrullas fantasma, dice. <ríe> bueno, las repintaron diciendo eh, que es parte del. Al igual y así, el folklore, se Asustan los ladrones, dice. No, hombre, bueno, peor. un poco de sarcasmo, ¿ya ¿eh? viste? Sí, sí. No, mira, fíjese, claro me fíjese, Lo digo claro para todos mis amigos del asunto auxiliar. Ojalá, de esas 300 patrullas que dicen que ya tienen, cuando menos 3, 3 para estas comunidades llamadas Juntas Auxiliares, que están en el total abandono. Y si no, pregúntenle a los presidentes auxiliares o a los expresidentes, ellos traen datos duros de cuántas acciones de gobierno se han realizado y cuántas se realizaron en el pasado. Datos duros, du datos que duelen. Hoy están abandonados. Las colonias eh, están en total abandono. De verdad, el tema del bacheo, bueno, ¿verdad? estamos haciendo gestión. Hoy entregamos eh, 12 solicitudes de bacheo. Y porque el bacheo no se está haciendo como debido. A, hay dos, tres cositas que nos han estado eh, diciendo la gente. Parece que eh, bachean del carril que va de ida y del de ida no lo bachean, como para poder apantallar un poquito más. Eh, ya hubo un periodista que dijo, oigan, están bacheando un hoyo así, un hoyo no. Parece que, que ahí vamos a estar vigilantes. Solicitamos bacheo para... para, para San Claudio, enfrente de Ciudad Universitaria, está totalmente dañado. Muchos padres de familia, alumnos, nos habían comentado, esperemos que pronto esto... Y resultados y pasaba ahí con la 18 no Xochitl, sé si... ahí es la salvación no no no no le podemos pedir el favor a Xochitl fíjate que platicando con él <risa> le, <oye, Xochitl, risa> eh, le dije oye Sochi para mí que lo mejor que puede hacer el presidente eh, y miren que ya les estoy ayudando chinga pero bueno a ver, eh, el programa de bachado lo debía traer Sochi es mi punto de vista y sí, es muy es muy buena entonces. es el tema pues trabaja trabaja Exacto, ¿verdad? es que. Y, exacto, y hay algo que es, mire, es importante. Te de, de lo decían los maestros de viejo cuño. Hay que tener vocación de servicio. Hay que tener sí. empatía por este pueblo que gobernamos. Si no lo hacemos, estamos pelados. Si no entendemos eh, esta parte de la empatía, entender cuál es su cosmovisión de, de estas 17 juntas sociales, de las colonias. si no sí. entendemos que. El quiere. funcionario que hace este esfuerzo, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, Ale Cañedo. Por ejemplo. No, menos un señor que está enamorado de lo que hace. Sí, de verdad, mis respetos para la caña. Y sí hace falta, ¿eh? Sí hace falta muchos funcionarios que, que, que, que necesitan tomar esta, este sello de humildad, de, de estudio y de vocación de servicio. Sí, sí. porque en, en, en, Cuesta mucho el trabajo. De repente no se llega el, el, el poder ciegas las personas, dejan de eh, se madran en es, ladrillo es correcto. la neta no, no entienden que estamos ahí gracias a alguien que son tres personas, años son, son tres, pero son además, tres aun cuando fueran seis de verdad, aun y si lo no lo haces bien, vote ¿eh? sí, que, ver, claro, o sea. por supuesto, pero además mira, no alcanzan como dice nuestro presidente de la república no alcanzan ocho horas de trabajo cuando gobiernos no alcanzan ocho horas tienes que trabajarle tienes que meterle mucho mucho físico y tienes que tener un super equipo que te acompañe que te incluso que te asesore que tenga vocación y que esté comprometido que te nivele porque uff no te puedes inflar sí sí sí la soberbia la soberbia de algunos que gobiernan esta ciudad uff tremenda tremenda verdad te lo digo un secretario que no nos puede contestar el plan de obras no, o sea, qué propios, cosa. ¿no? imagínate pues si ciudadano le dice oiga, acá está ¿no? y, y habría que ver si a, a, a los eh, regidores de la fracción que gobierna también los ha atendido, ¿eh? yo creo que no pero son cosas que que oye, por cierto, van a rendir ustedes informe Sí, vamos a hacerlo ya, hoy salimos con un despliegue mediático orgánico Ok ah, pues sí, no, videitos. no, no, este, esta entrevista ya estaba planeada desde antes eh. Sí, desde como las 4 de la tarde del día de hoy eh, no, eh, Bueno, eh, contamos el chisme completo Sí Ah, bueno, órale, ya, ya tengo aquí Lo que pasa es de que, bueno, platicando con, con Leobardo Rodríguez eh, Yo le comenté, le digo, oye vamos a llevar todo lo del informe y también quiero llevar un contrainforme por así decirlo muy bien pensado, no una crítica pues constructiva o como usted, si quiere ácida lo que sea, pero que haya una crítica datos duros. Claro, datos, datos duros, duros. Datos yo duros. solo te he dicho lo que está reflejado por eh, supuesto, metas, no? claro, claro y entonces Leo me dice, sí, claro, no sé qué hicimos la agenda porque también tu compadre está, está como tú, o sea llenos de chamba eso sí lo quiero comentar, eh de los regidores que trabajan, ellos dos. O sea, ah, bueno, Leo y George. estamos desquitando. El que tiempo. yo he visto, yo no digo que los demás no, y no se me vayan a sentir, pero que yo he visto que estén en friega y sabe dónde también se ve o sea, no solo en sus agendas sino también, fíjese, en redes sociales cheque, para eso son también las redes sociales pero, o sea, no de estoy aquí tomándome el café No, oye, o, o el que le toca la, la foto al chilaquil que se está comiendo y, sí, eso está padre, eso es así como de, ay, ¿dónde? está rico y lo que sea, no, trabajando en la calle, caminando eh, eh, entrevistando a gente o sea, de los regidores que yo he visto trabajando ¿Dolores Cervantes, por ejemplo? Sí, chambeador, Chambeador. Sí. Chambeadora. Chambeadora, chambeadora Bo, la Hemos llegado voto unánime. Eh, con todos los... Ajá. Ministros. Voto unánime a la bancada de... Ellos dos trabajando aquí. Fíjate... Eh, los demás... Perdón mi ignorancia, yo no sé qué están haciendo. Hay, hay uno que otro. A ver, ¿qué ir? otro? Manolo Herrera, me parece que ah. está trabajando bien. La, no, la, ajá, eh. órale, va, puede ser, sí. sí. Ah, este... Ay, se me fue el de el de que hizo todo esto de lo de fútbol para ciegos Ah, este el regidor de deportes Grau, Ricardo Grau. El, Ricardo Grau, que también estuvo en Mazana, lo entrevistamos en Mazana, sí. hizo un gran esfuerzo, se me hace un tipazo y que a lo que está. Le como, sabe, pues, le sabe. De, pero Sabe, trabaja, trabaja ¿Pero los ¿sí demás? No, me parece que, que Mantilla, por ejemplo, tiene buenos oficios ¿Quién? Mantilla, Mantilla, el regidor Mantilla Miguel Mantilla Miguel Mantilla está trabajando, lo hemos visto trabajar Le toca una área dura, difícil no, Yo lo cruzco de años, ¿eh? De años de... Cuando fue el primer regidor, Así es. Yo era reporterita <ríe> sí, está bien. Pero bueno, bueno de, después hablamos de eso A okay. ver, de la chamba de los regidores ¿Qué estamos haciendo? Ajá, no, no, después así. Ah, okay, ¿vale? Okay. No, vale, Pero, pero hay que todos los que eh, eh, nosotros tenemos una visión, obviamente, como oposición y ellos tienen también su propia visión también de, de nosotros, ¿no? A mí alguien me decía, porque estamos publicando, en eh, los primeros meses, ¿no? Por estrategia, la gestión, y eh, tú lo vas a ver, tú ve mis redes. Yo no publico que eh, gestionice, le digo, estoy en tal. Sí, haciendo pecho, pero no voy a bajar. a la señora Chonita, Chonita, ay gracias, regidor. no, no. No, no, no. no eso es un oh, show oh, asqueroso no, no. que hacen muchos no por favor, ah, tenemos ética, eh, tenemos mucha sí, ética, eso es cierto. hay que ser profesionales, no mira nosotros hemos trabajado duro porque vemos el compromiso, nosotros caminamos, eh, Me eh, eh, le tengo que sí. decir y agradecer a mi equipo de trabajo eh, sí. que aguanta estas griegas. pero sí. se los digo todos los días, tenemos que desquitar el sueldo, tienen que saber los poblanos que cada peso, ...que está invertido en el sueldo de un servidor... y ...del equipo de trabajo está desquitado... ...tengan la certeza que así es... ...miren, eh, tenemos una unidad nada más oficial ahí andan tres automóviles caminando, buscando siempre platicar con los vecinos, escucharlos, todos los días sí, ahí están siempre cambiando el trabajo. están chambeando muy fuerte. Y, y, y hay veces no podemos publicar por, por estrategia, por muchas cosas. Uh, eh, aspiramos a ser una oposición inteligente, eh, argumentada, crítica, pero también constructiva. También uh -huh. creo que tenemos que generar Incluso la guardia. el coordinador, el coordinador de, de regidores, este... ¿cómo se llama? Lo, no, no. Ah, Carlos Montiel. Carlos Montiel, claro, no, el de todos, el de todos los regidores. Carlos Montiel ha estado aquí y él ha comentado: es una, eh, eh, tenemos una oposición crítica e inteligente. Sí. Lo sí. ha dicho él, ¿eh? Que es más panista que el propio <risa> pan. El pan. Ah, bueno. A ver, espérame. Eh, eh, tantito, eh, eh, tengo que leer aquí rápido. Este. Por favor, los comentarios de usted, que es lo más importante. Dice, y mmm, presentar, ok, eh, eh, de Puebla News, dice, Barbosa es un panista de closet. Dice Puebla News. Ay, ay, ay, ay. Este Puebla News está como que muy saleroso. ¡Ay! Dice, Puebla News. Oye, Puebla News, esta es la última que voy a leer, porque estás, estás muy aquí eh, saleroso. Y a ver, dice. Si van a bloquear los comentarios, ¿para qué entrevistan a una figura pública que no es afín a la ideología de este medio? Uh -huh. Puebla, ni un neta, si estás como medio desorientado, con todo respeto. No, la verdad es que me lo dijo desde el primer momento que íbamos a entrevistar, me dijo, eres libre. Y, y eso es cierto. Siempre. Nos oye, las oye si el gobernador con... lo dice, pues vamos a seguir. No, pero te, ¿A, a, a nuestro hay que, eh, Eso está padre, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Cada que tú nos has invitado, nos has abierto el micrófono. Y hemos dicho lo que hemos dicho. Y hay veces, pues, por supuesto que la verdad, la cruda verdad, hay veces. No gusta mucho que digamos. Sobre todo eh, si cerramos los ojos, si no escuchamos, si no leemos, porque es importante ya los, los, los poblanos leen se entera, sí. este es un gobierno poco, eh, muy opaco poco transparente, no muestra datos, no muestra cifras, puedes hacer el ejercicio cuando quieras, te muestro escrito, te solicito esta información pero este... Y hay cosas que de verdad hemos abonado a la, a la gobernanza, hemos apoyado muchas y diversas a, a puntos de acuerdo que, que creemos que tienen que ver con el beneficio. En materia económica, casi todo lo que hoy eh, pueden ellos, eh, hoy presumen, hemos colaborado para ello. La, para Lo mismo para estancias infantiles, traían una visión distinta, nada más te pongo un ejemplo, eh, no es lo adecuado. Ese programa no debería llamarse estancias infantiles, se, eh, lo, no es una estancia, no es, un, un niño no va a estar ahí, es un centro, eso es lo propio, así lo dice la norma, yo siempre he insistido, sin embargo, políticamente yo lo quiero manejar así. La norma habla muy claro de centros de atención infantil, es decir, eh, al centro, a uh -huh. la atención de los, de los niños, y abonamos para que ese programa eh, tuviera lo necesario para que no volviera a suceder lo que tanto le dolió al pueblo mexicano el tema ya de ABCE pedirle ahí que las medidas de protección, medidas pedagógicas, la intervención a nivel nacional, la supervisión a nivel nacional, eh, pocos lo saben, pero el presidente regularizó eh, eh, las supervisión. O sea, hoy todas las estancias deben estar supervisadas y, y, y se están muy necesarias, la verdad. Son muy necesarias. ¿no? Ya te platicaré a detalle. Cómo les ha costado trabajo cumplir okay. con la meta. Bueno, eh, bueno. Hay que verlo, sí. a ver, hay que preguntar si lo lograron, van atrasados. Ya atrasado? casi vamos para la hora, eh. Muchas. O sea, es que, es que es mucho, es que es mucho la información. A ver, Guillermo Sánchez Hernández, bien regidor por apoyar y responder a los poblanos olvidados por esta administración. Saludos y bendiciones. Muchas gracias. Eh, eh, Trejo Junior También Antonio Pineda. ¿Cuántas patrullas y cuántas se presentaron? Facturas, pruebas, dice, o también vas a escribir eh, El Rey del Cash para crearte ajá, crearte tu eh, palabrita El Rey del Cash ¿Tú ya leíste el libro? No, no lo he leído, la verdad es que estamos leyendo otras cosas <risa> eh, sí. es parte, es parte del golpeteo que hay que hacer el Presidente hay que bajarlo como de lugar están pelados a nivel nacional no hay forma de que puedan ganar y recuperar ellos eh, a gobernar esta, este país y el Presidente tiene buenos números, no lo digo yo, lo dicen las encuestas están las y encuestas. están haciendo quieren frenar Me están fotos tuyas ahí, ah, sí, sí chambeando ah, con la gente, ahí estamos en San Jerónimo Caleras un saludo para el Presidente la Presidenta, estamos haciendo gestión eh, también para los Ajá. ciudadanos de allá también dice Morena sí Puebla dice desde Morena sí dice, nos deslindamos de los comentarios del gobernador no representa a la izquierda ni al movimiento uy qué fuerte a ver Andrés Cerón Andrés Arón dice te manda saludos gracias. a mí también saludos mi querido Andrés muchas gracias allá en el mercado Zapata muy buen marisco Ah, buenísimo. Hemos tenido la oportunidad de ir a comprar marisco. Bueno, ¿no? buenísimo, lo digo por las fotos. No, no, no. No, que no, soy bueno. no, no, no Nunca he no no comprado marisco. Yo, ¿Ah, sí, ¿sí? yo sí, yo sí. Vamos, lo conozco, yo lo conozco. ¿Y qué, pero qué, qué le compras? ¿Vende pescado? ¿Vende no, marisco? ¿Vende no, ya ya restaurante? No, no, ya lo sé, ya lo sé. ¿Ah? Pero, pero por ejemplo, ¿tú qué le compras? De... Porque digo, ¿a poco cocina? O sea, ahorita me vas a salir con que, ¿cocino unos camarones al coco? A <risa> ver, o, o, o ¿quién sabe? La verdad es que, fíjate que cocinamos eh, poco, pero sí cocinamos, si nos gusta meternos, eh, de repente hago mis reuniones con el equipo de trabajo, con la familia, y yo Ay, cocino. Ahí esas reuniones si no me invitan ah, ahí, ahí hay evidencias, para comer ahí hay evidencias donde tengo mi, mi mandil, me gusta cocinar, Sí, ¿te gusta cocinar? es como eh, no, pero es que cocinar marisco es complicado sí por supuesto el marisco? alto grado eh, sí, a sí. ver qué cocinas de marisco de Andrés a no, bueno de Andrés le hemos comprado hay un pescado en especial que me gusta que es el robalo es el, el, el símil del, del salmón pero es mexicano no hay de río y de mar me gusta mucho el robalo le hemos ido a comprar robalo pulpo también a ah, mis hijas bueno. les gusta mucho el pulpo y le hemos comprado mariscos. Bueno, ah, ¿sabes hacer el pulpo enamorado? No, no, no. Ay, yo estoy es buenísimo. Con esas cosas. ¿Eh? <ríe> yo estoy peleado con esas esos eh, alimentos. Porque, ay, no, el pulpo enamorado es delicioso, es como con un tipo de mayonesita. A mis hijas les gusta muchísimo. Ay, hasta salive ve, <risa> ya sé no, hambre. No, les gusta mucho el sal. <risa> Saludos, mi querido Andrés. No, a ver, Andrés, tú quedaste de hace un año, un año me invitó que iba a hacer una mariscada, y me iba a invitar así, pero por favor vas, y yo, sí, órale, voy. No, no, me dijo todo lo que iba a hacer, y que una de sus especialidades es hacer el pulpo. Sí, Y sí. ve, ¿Eh? No me ha invitado, mira. Pues ya ya, tañé, ya pues te ventaneé, ya te ventañé A ver si así. Bueno, nosotros ya le hicimos publicidad porque además hay que comprar en los mercados. Para reactivar la economía, tenemos que regresar sí. a la tiendita de la esquina, tenemos que comprar en nuestros mercados. Además, se compra eh, alimentos frescos. Hay que comprar en los ¿Y mercados. las fotos que En el Zapata hay, hay, bueno, hay, hay buena calidad de salud. ¿Y la semilla? mercado uh. Zapata, sí. Uh. Las aguas también, hay muy buenas aguas. Sí, conocemos el mercado Zapata. Ya, mira, ya tenemos hambre. Creo que en la semana pasada comimos allá en el mercado Zapata, en el área de cocinas, nos echamos una comidita rápida. Ah, Ahí qué vamos. bueno. Sí, vamos, sí. Pilar Barrera me manda saludos. Muchas gracias, Pili. José Ruiz otra vez dice, comenta, saludos y qué buen trabajo hace el regidor. Sí, es del pueblo y va para el pueblo. Garra Puma, Galicia. Ahora <ríe> nos está viendo. Nos está viendo, ¿cómo era el otro? ¿El león o quién era? Tigre. Al tigre. Ya no está viendo Garra de Puma. A ver quién más sale. Así nos van a salir todos los... Antonio Pineda otra vez dice, si van a hacer la encuesta en el CEN del PAN, obvio que sale en los primeros lugares, pero no refleja la realidad. Es que esta encuesta le hizo Mitopsky y es a nivel nacional, ahí chécate en Google, y ahí sale pues que está arranqueado entre uno de los primeros siete, según Mitowski, Garra de Puma dice saludos, ¿quién es Garra de Puma? un seguidor, así ¿Ah, intenso, pero, intenso pero sí, sí lo conoces sí, claro, dice Pineda, también un saludo, los que se te aprecie, pero es un hombre crítico, sabe, ¿Quién? lee, Antonio Pineda lee, sabe, ah, te trae datos duros eh va. no es cualquier seguidor es un hombre que sabe del tema conoce cuando Uy. hace una crítica, la hace argumentada Morena. por lo regular le, le, le pega ah, bien Morena ¿no? sí Puebla, las multas le están dando en la torre al bolsillo de a los poblanos Totalmente y San Navarro el regidor sí habla con la verdad dice, están multando sí que haya sin que haya faltas administrativas eh, Antonio Pineda ah. vuelve a comentar no Antonio, estás cañón eh ah, pero así es él, ¿eh? así así. Es él. él en redes lo sí. encuentras criticando duro, claro. fuerte ¿Eh? Ya por eso casi nadie va a comprar al centro histórico Por la trampa de los partidos Eso es lo que nos dijeron <risa> Entre ellos Algunos yo. comerciantes ¿Así? Eso nos dijeron Ahí está, ahí tengo videos, evidencias Nos fueron a ver al, al, al, a la sala de regidor Se manifestaron eh, Salimos eh, na, Solo estábamos ahí en ese momento El regidor Romantillo y un servidor Y recibimos y escuchamos a comerciantes Diciéndonos Ya no van por el tema de los Las, Nuestras ventas han bajado nos está yendo muy mal con los parquímenes, nos está haciendo daño, daño, un daño terrible, por favor hagan algo, de verdad y, y bueno no es una sola voz, son muchas muy ya. mal, muy mal por eso Garra estar. de Puma, ni se diga el abandono de las juntas auxiliares, Antonio dice, sí, pero dice, pues sí resuelve la movilidad porque ya nadie quiere ir al centro sí, y tener claro. que pagar por una el uso pena. del espacio es público. una pena lo que le pasa a nuestro centro histórico tan bello, tan hermoso y que hoy de eh, los poblanos, yo te lo quiero uh -huh. decir es que tienes que meterte a las orillitas de, de, claro. eh, para para ver a la, la Ah, sí, son un montón, de híjole, nos vamos a llevar aquí dos horas a ver, le voy a dar celeridad porque también quiero entrevistar a Jordi de, de, de esto pero en cuanto a la bancada ¿Qué hizo la bancada y qué va a hacer para el siguiente año? Entonces, a ver, voy rápido. Los inspectores de movilidad han llegado a mover los, las motocicletas de los cajones especiales con tal de multarlos, dice Antonio Pineda. Carla L. Hernández, aún con partímetros los automovilistas se siguen estacionando en doble fila el robo de autopartes continúa, la corrupción se ha incrementado, es una política mal diseñada, motivada por futuras aspiraciones políticas, Gilberto Vázquez nos está viendo, María de la Luz Roque, dice, ya me multaron por usar los parquímetros y no dan atención, solo te dicen, pague o lárguese de aquí, así tan feo... Pues hoy, hoy de verdad, eh, yo te la quisiera poner al teléfono, pero no, eso no es posible a, a, a Guadalupe, ya lo viste, me escribió hoy, sí. Rojas, la multan, de verdad, frustrada la señora, porque además le dijo, oiga, ¿qué hago? Me acabas de quitar, me la mandaron a un lugar, de, otro, de ahí la mandaron a otro, nadie le ha podido resolver, claro. dijo, esto es injusto, y me lo dice, el problema no es el dinero. La verdad, regidor, no es el dinero. Es un injusto, ¿por qué? No, pero es que una, también la lana, cuesta mucho trabajo ganarla como para, ¿no? Para, la verdad, pagar una multa. No, hombre, y además están duros, ¿eh? Los balazos de las multas, uf Dice Antonio Pineda dice te cuidaba mejor, el coche los viene bien, y no te obligaban a pagarles, hay algunos que sí Ma eh, mal no implementado sí, había también sí, había de todo. El, el detalle es lo mal implementado y la poca vocación que hay de servicio, porque si estuviera sí. bien diseñado, bien implementado si el motivo no fuera recaudatorio si el tema tuviera que ver con atención con movilidad, uh -huh. si hubiera la sensibilidad para poder entender a empresarios empresarios, eh, estoy diciendo es un grupo es uh -huh. un sector que en apariencia deberían estar atendidos, eh ¿no? Este, comerciantes maestros docentes de escuelas médicos que nos han dicho man, esto no puede ser no o sea, uh -huh. ha, ha habido hasta un diputado que yo, me acaban de multar no uh -huh. y, y el, el, el, la falta común es tocaste la rayita no para demostrar eso no, acaso, y además ¿no? quién anda multando habría que verlo nosotros uh -huh. lo hemos dicho eh estos inspectores no tienen la facultad para hacerlo y ahí está, pero además es el dato duro, la gente lo dice, el negativo más importante tiene eh, de, eh, obviamente que tiene que ver con la inseguridad, esto es tema y está sustentado, pero la acción más negativa, que, que más eh, resentimiento le ha costado a la población, al que le ha salido uh -huh. o que le ha costado un poquito más de malestar de la gente, tiene que ver con esta medida, con esta política recaudatoria. Yes, dice, José Ruiz, todos los poblanos con Jordi. Dice, gracias. gracias por toda la labor que hace. María de la bien. Luz, dice Roque, no es necesario mentir conductora, sea imparcial. <risa> médico en tu casa era una promesa para todo el municipio y el centro, y el centro no es todo el municipio, las juntas auxiliares no llega al programa Médico en tu casa. Yo no estoy mintiendo, yo nada más dije que hay 3000 consultas según el informe que todos presenciamos. Entonces, bueno, a mí se me hace, o sea, en, en, en el papel, o, o en, las, en el informe que nos dio, pues eso está padre, ¿no? Pero no, no, no dije más, no estoy mintiendo. Carla L. Hernández, así es, los inspectores de movilidad incluso tienen ahora la venia para quitar placas, y entonces, ¿tránsito para qué está...? Terrible, Órale. Terrible. Carmen María Palma Carmen nos está viendo dice saludos compañero ah, regidor saludos a nuestra compañera y María de la Luz Roque vuelve dice ya no hay el servicio de redes para los reportes que había con el organismo de Limpia, ya desaparecieron la cuenta de Twitter donde eh, pedíamos el apoyo a ah, eso también es importante ¿eh? o sea este eh, las redes sociales de un ayuntamiento tienen que estar al sí, tiro no oh, para tanto recibir la queja triste para Puebla, teníamos 500 puntos wi wifi están inoperantes los 500 los Jordi 500. ay no manches y ya va a estar acá, ahora que pueda nuestro coordinador para que te hable de esos 500 puntos nosotros tuvimos la oportunidad de, de verificarlo, nosotros no de verdad te lo digo, este, lo hacemos porque más nos gusta Vamos a verificar, nosotros nos dicen okay. algo y ahora vamos a verificar, mira, te, te digo lo que hicimos con el, ahorita, venimos a revisar porque en una obra de FISM te consta, 18 millones de pesos la programación de la 25 está barada, está barada, vamos a la hora que sí. quieras, caminamos y evidenciamos sí, sí. cómo está la cosa y la gente pues está, digo, entiendo que hay males. Es una calle súper importante. Sí, sí, sí, 18 millones de pesos. Del, eh, del Fondo de Infraestructura Social que está parado, no, no ha caminado la obra o cuando menos en la parte que yo bueno, revisé Ya que tiene paso, ya, un rato, ¿eh? ya tiene, ya ¿no? tiene está, pero Está varada, está varada como está la obra De verdad no decimos argumentadamente, pero no, no, no, no tenemos inconveniente Mira, lo que te, el, el ejemplo práctico de lo que te pusimos del, del informe maquillado por supuesto es una forma bonita de decir hay mucho, ¿no? pero la realidad es cuando te vas al dato duro pues es lo que está. Ahí está, ahí está la realidad, Ajá. la cruda verdad de cómo lo percibe Ajá. la sociedad poblana, cómo lo perciben y bueno, pues hay que decirlo, hay que señalar con argumentos, ¿eh? Ajá. Ahí están en sus Los argumentos. puntos wifi desaparecieron. Mira sí. lo que tú estabas diciendo, dice eh, Carla, sí. la ciudad de 10 no incluye eh, conectividad para la la ciudadanía sí. o cómo dice ella, Laura Cruz. Solo arreglan las calles que están a la vista de todos para aparentar que trabajan, así son los gobiernos panistas, sí, mírate, solo te, te, te. aparentan ser algo que no son, Carmen María, perdón, perdón Jordi, sí. ahorita te doy la palabra, saludos para mi camarada Carmen de acuerdo con Jordi, la secretaria Sochi si sí cumple, Ah, ya, ya quiero a Sochi. Ya, ya hay que entrevistarla <risa> eh, nos da un refresco la sí. secretaria Sochi. estamos reconociendo lo que está bien, ¿eh? Ajá, es gobernanza okay. hay que decirlo, lo que está bien hay que decirlo Dice ¿Sí? Pilar Barrera, Leo, eh, Leobardo Rodríguez Juárez también trabaja, dos personas realmente comprometidas, es lo que sí, contigo no, bueno. estoy completamente de acuerdo. Sí, el, eh. el, el doctorante Leobardo, que es nuestro coordinador, además es un hombre de academia, estudia, sí. sabe, tiene experiencia, fue secretario de Administración y Tesorero, uh -huh. y tiene la sensibilidad ¿no? eh, para, para estar coordinando esta fracción, conoce las entrañas de la Administración Pública Municipal como pocos, como pocos. Uh -huh. ¿no? De acuerdo, a ver rápido, los 500 puntos de internet, ya no funcionan dice Inoculante. José Ruiz, Jordi camina al lado del de pueblo y le da al pueblo, y es muy comprometido con su trabajo, eh, Maggi Morán, la verdad eso sí, eh, tienes razón Erika, el regidor Jordi, si sí trabaja de sol a sombra caminas, te asolea, tomas sus alimentos hasta tarde, no, eso no lo hagas te va a dar gastritis, <risa> y todo eso se le admira y aplaude gracias, sí, Pilar, gracias. el muchas regidor gracias. es muy modesto, pero ha ayudado a gestionar obras de electrificación, bacheo, drenaje, agua potable, ¿Sí? apoyos en materia y de salud. Conozco y sigo su trabajo de cerca ¿Tienes? y hay que reconocer las buenas acciones. Pilar Barrera ah, sí. comenta todo eso. Nelson Galicia, Rodolfo Martínez, Isa Navarro dice... Sí, hay que consumir local. Por aquellos sí, sí, si tenemos que consumir local. Compren el mercado, por favor. En el Zapata, en el Hidalgo y en cualquier mercado cerca hay que comprar. Hay que consumir mm -hmm. lo nuestro, hay que comprar en la tienda de la esquina. Necesitamos salir adelante de esta enorme bache sí. que tenemos económica. Yo, yo compro en el mercado, ¿eh? No lo no más que no lo Yo pasa. todos los domingos voy y así hoy, hoy comimos en Carrito. el mercado de los héroes nos invitó un colaborador, un molito de paso, muy bueno, muy bueno, tuvimos ¿sí? la Ay. oportunidad de comer en un mercado, nos gusta además, nos gusta, uh -huh. Ay, por cierto, gracias a todos los mensajes, que ajá, padre, se ajá. siente bonito. Los pasos, los pasos de Andrés, ¡ay caramba! Dice, saludos regidor, te manda saludos, dice, es Mitofsky, es una farsa, gana la encuesta quien la paga, dice los pasos de Andrés, ok. El Tigre, los parquímetros no cubren el robo de autopartes, entonces ¿cuál es el beneficio? Raúl Flores, el maestro Jordi es una persona sensible, conocedor de las necesidades de nuestros pueblos y comunidades indígenas de la capital, un luchador social, saludos regidor Gracias. Noemí Echeverría, dice un total sistema recaudatorio dejando al lado la real movilidad Valentín Juárez Martínez Carla otra vez, Carla también está sobre eh, aquí participando, Bien. si hablamos de silenciar este ayuntamiento se la ha pasado bloqueando cuentas. Ahí estoy cocinando. ¡Ay, qué buena onda! A ver, pásame esa foto y se la... la, la pásamela y ahorita se la convido a, a Lalo y la debo... Sí, de verdad, tiene su delantal y está cocinando. ¿Pero qué es eso? Es ¿Unas brasas que están ahí? Pero es, te es comenté, te Tenemos bueno. más todavía, hay más. Nos gusta, nos gusta. Eh? Okay. Pero además así somos con evidencias de lo que realizamos. De verdad te lo digo, Estamos desquitando el sueldo. Dice Cheque Méndez, saludos regidores en esto, Jordi. Cheque. Ya terminé. Y luego no digan que, ay, es que no le hice mi comentario. Ya llevamos una hora. A ver, Jordi, ¿qué ha hecho la bancada y qué es lo que sigue para el segundo año? Y ya con esto, ya vamos al finalizar nuestro programa. Así que si continúa aquí, quédese una hora 12 minutos, el programa que duraba 20 minutos, ok, bueno. Bueno, primero decirle a los poblanos que la bancada, la fracción Morena PT, va a estar ahí pendiente de todas sus necesidades, vamos a escucharlo, vamos a defenderlo, eh, vamos en contra del DAP, vamos a cuidar tu bolsillo, no vamos a permitir más, vamos a estar vigilando que todas las acciones, que el presupuesto del pueblo sea invertido en el pueblo. ...en el pueblo y vamos a estar vigilantes... ...vamos a trabajar de la mano con todos ustedes... ...voy a seguir recorriendo... ...cada palmo de terreno de esta ciudad... ...desde la inspectoría más pequeña... ...por cierto estuvimos... ...este fin de semana en San Isidro de Tlaxcoltépetl... ...una comunidad indígena... Eh, ...no tiene más allá de 96 personas... ...no tienen agua potable... ...no tienen drenaje... Eh, ...ellos se abastecen tristemente de un highway. ...hoy hicimos gestiones... Eh, eh, bueno no, hoy no, el día lunes eh, emprendimos acciones para poder ayudar a mejorar sus condiciones a esta pequeña comunidad la inspectoría más pequeña, pero también vamos a estar de ahí hasta Rosario La Huerta al extremo, en Asumiatla, la última inspectoría, vamos a recorrer cada colonia de esta ciudad cada unidad habitacional, ahí donde nos manden a llamar, donde ustedes levanten la voz, ahí vamos a estar cuidando acompañando vigilantes eh, gestionando para todos ustedes, levantando la voz de cerca, de cerca, como se deben hacer, como lo hacen los buenos gobiernos. Vamos a abonar al bienestar de todos siempre cerca, de la mano de todos ustedes. Ustedes saben que camino y voy a seguir haciendo. Vamos a ensuciarnos los zapatos todos los días. Todos los días eh, del año, eh, todos los días, vamos a estar atendiéndolos. Muy, muy, muy puntuales con nuestra vida. ¿no? Vamos a. Estoy viendo o sea, tus zapatos. Gracias. <ríe> Ay, ah, sí es cierto, sí vienen sucios, ya echaste tierrita aquí, No, real, eh, ya, ya echaste tierrita. Este, hoy nos tuvimos que cambiar hasta la camisa. No, no, no es cierto, pero lo la sí, tierrita sí. No, si sí nos cambiamos de camisa, el promocional, ¿Ah, sí? si era una, una camisa de otro color, nos fuimos a cambiar. Ah, sí, ay, qué bueno que no lo trajiste aquí sudado, muchas gracias, sí, gracias, sí, sí, para una atención. Así nos bañamos. Ah, una atención al auditorio, perfecto. Oh. Vamos a recorrer juntos, eh, juntos vamos a recorrer esta ciudad, vamos a escuchar, vamos a conocer cuáles son sus necesidades, pero no solo ellos, también vamos a escuchar a los empresarios, micro, pequeños, medianos empresarios, porque tenemos que retirar la economía de este ayuntamiento y tenemos que abonar para ello. Vamos a generar gobernanza, tendremos sí. que también apoyar a este gobierno en lo que, en las causas justas, en las causas nobles, en las causas que tiene la, la ciudadanía, que le importan a los ciudadanos. por eso también también hemos sacado votos unánime, por eso también hemos dado votos de confianza cuando ha sido necesario, cuando el tema tiene que ver con, con, con los poblanos, con los ciudadanos, ahí estamos y lo vamos a seguir haciendo de manera responsable, aspiramos a ser una oposición una responsable, comprometida, inteligente, estratégica, conocedora, estudiando, lo voy a decir por primera vez, no, no acostumbro a hacerlo, yo también estoy estudiando. Yo ah. también estoy estudiando ¿Qué estás estudiando? Eh, estamos estudiando una maestría en gobernanza y gobiernos locales ¡Ay, ah, qué padre! ¿En sí. dónde? En el Instituto de Administración Pública Es la primera vez que lo dio en redes, no me gusta presumir No, ¿por qué no? no, no? Está sí, es bueno eh, se los, Era una primicia, le, le, lo vine platicando con el equipo si lo, lo sacábamos o no Porque veo que muchos están estudiando y eso nos da mucho gusto eh, eh, Los servidores públicos deben prepararse siempre ¿No? Entonces hoy estamos estudiando y, y lo vamos a seguir haciendo para un mejor servicio eh, para ustedes que son quienes para. ¿Y a qué suele. hora lo haces? Bueno, a la hora que podemos en nuestros descansos, en nuestras noches, en, en nuestros fines de semana, eh, cuando podemos. Le, le damos, es una eh, maestría a distancia. Entonces, en los trayectos venimos escuchando la clase, venimos distancia, haciendo tareas, sí, ¿sí? Claro. y lo hacemos con gusto, porque tenemos que ser responsables, tenemos que saber a qué, a qué hacemos, y, y es, es lo que estamos haciendo. Leo también está estudiando el doctorado. ¿no? Oye, no, Maggi Morán, te acaba de dar, no, no, no, <risa> no, no Maggi, de verdad, mis respetos, Maggi, te dice. Gracias. Preferí ver a mi regidor Jordi y no ver el partido de fuera. Bueno, para que vea lo importante que es informarse. Muchísimas No, no, oye, oye, a Maya le tienes que invitar un, ya estás, un, un ya estás. algo. Cuéntame. ¿no? Órale. Favor. Órale, ¿Qué? oye, y me invitan a mí. Pero que cocine, que cocine Con mucho gusto cocinamos. Antonio Pineda dice: hay cosas que sí se deben de presumir, como el superarse constantemente. Estoy de acuerdo Chavales. contigo, Antonio. Mi, mi, toño, mi toño es un hombre preparado, un sí. hombre estudioso, un hombre que sabe, de verdad se lo digo, lo admiramos, lo queremos, de cariño le decimos Power Ranger. ¡Ah, perfecto! Okay. Es un seguidor. Es? Pues mi querido Jordi, de verdad, un verdadero placer tenerte aquí, eh, eh, tu voz crítica, por supuesto, que, que alimenta a todos nosotros, porque siempre la crítica nos va a servir para superarnos, para tener ojo y como ciudadanos también... Eh, eh, saber exigir nuestros derechos claro. Y si algo está mal, alzar la mano Y decir, oye, está mal esto, sí. ¿no? Mira, y, y, hoy, hoy y, hicimos... y lo que está bien, pues también aplaudirlo no Claro, mira, oye, tú eres vecina de acá Y te diste cuenta, está varada La obra, ¿No, sí. ¿no? O sea, es una realidad, alguien no está haciendo su trabajo Algo pasó, no puede estar tanto tiempo barada. Oye, por cierto, a ver esta es una pregunta que te tenía aquí en el tintero Y ya que llevamos una hora y cuarto Bueno, pues un minutito más No pasa nada, a ver ajá, y Lalo ya está así de John, ya está viendo doble, ya, ya me lo ya, ya, ya, ya, vamos a la recta final, a ver, ¿tú crees que haya cambios? porque en todas las administraciones y luego hay cambios, hay enroques cuando las cosas no están funcionando ¿tú crees que en el espíritu de esta administración o del pensamiento del propio alcalde haya esta esta posibilidad? No, bueno, yo veo un hombre bien intencionado pero no le ha dado no le ha dado, no le alcanzó hay cambios que le duelen o a sea, hay una política recaudatoria hoy los salarios están por arriba no es un gobierno austero hay estudios ¿eh? que hablan del de, de, de de, de sueldo que debe tener un servidor público está tabulado ahorita me va a hacer favor carlita de mandarme cuál es el organismo encargado uh -huh. por cierto hay un punto de acuerdo ahí que tiene que ver con esta este estudio Hoy eh, se ha reorientado a gastar mucho en sueldos. Tenemos un gerente de la ciudad que anda ganando una planísima sueldo superior a lo que gana un regidor. ¿no? Eh, hay derroche ahí. ¿no? Entonces creo que no se vale. No se vale sangrar el, el, el bolsillo de los poblanos. Eh, vamos a, a estar muy pendientes de que este gobierno cumpla lo que dice vamos a mostrarle con evidencias, con evidencias, eh, cómo están las cosas, cuál es la cruda realidad, porque tenemos que partir de ahí, hay veces engañan al presidente, a veces le dicen, oye, estamos bien, y cuando te metes a los números, este, te pongo un ejemplo, estancias infantiles, estuvo varado el programa, van atrasados y van atrasados, debió haberse, este, este programa debió haber salido hace meses. Apenas acaban de lograr la meta, vamos a ver si es cierto. La última vez que platicamos en una mesa de trabajo todavía no llegaban a la meta. Hoy dijeron que ya, vamos a verificarlo, a ver si es cierto que ya, ya pues está ojalá. ahí. Pero estuvo varado, dos o tres eh, dependencias ahí le generaban el vacío a, a, al secretario, ya lo dije, perdón, el secretario de, de Bienestar y tenía varado y lo dijimos. En sesión de Cabildo, el programa de estancias infantiles está varado por la soberbia de algunos funcionarios. Y no había ni para atrás ni para adelante. Hasta que lo denunciamos ahí, voltearon a ver, ¿cómo? ¿No está avanzando en, entre uh -huh. un equipo de trabajo que debería estar ordenado, organizado, con una misma línea de trabajo? ¿no? Pues es uno de los ejes principales de estancias infantiles y estuvo, estuvo varado mucho tiempo. Y lo denunciamos. Ahí están las evidencias. Y lo denunciamos con argumentos. Y era la realidad. O sea, preguntaban, ¿qué nos falta? Y se pusieron a chambear, que bueno, eso es gusto. El, el, la gente merece un buen gobierno. Nosotros queremos que, que le vaya bien a este gobierno, porque si le va bien, suena trillado, pero le va bien a la ciudad, ¿no? Claro. Si, si ellos hacen su trabajo, la ciudad va a estar bien. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gusto a un gusto. Muchas gracias por su compañía, por, lo, por quienes prefirieron vernos que el partido Ay. no bueno, Estrellita. Muchísimas gracias. De verdad, de verdad, de corazón, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias por, por seguirnos, vamos a estar trabajando. De acuerdo. Eh, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, échate un clavado a los conjurados, sigue nuestras redes sociales. Muchas gracias y muy buenas noches. Y ya le puedes ver al partido, a ver qué onda, en, en qué quedó o en qué va. Besitos, bye. A lo no, local. Eh, hoy ostento la representación del Partido Nacional en el Congreso del Estado, representación que me dio nuestro partido político, eh, ya cumplimos un año, un año de eh, hacer propuestas, un año de debate...